respecto de las homologaciones. Si usted se matricula en nuestra universidad y proviene de otra institución superior, tiene la posibilidad de solicitar durante el primer año de su carrera el reconocimiento de asignaturas cursadas en la institución de origen. Si usted se cambia de carrera en nuestra institución, también debe realizar este trámite. En ambos casos, debe dirigirse, en cuanto reciba la resolución de aceptación en la carrera de destino, a la unidad de Secretaría de Estudios ubicada en el cuarto piso del edificio institucional.